but oh, um, yeah, yeah. From, from it we, we can't actually. no hmm. option no no o o maybe no from si un método en, en tu propia pantalla mm -hmm. debe ser conmigo mm -hmm. no hay problema okay gracias uh, sí eh, ¿Franco? ¿Quieres preguntar? ¿Tú puedes grabar la sesión? Ah, fantástico. Muchas gracias. Y después lo, entonces te escribiré para que la puedas compartir con todos. Bueno, eh, propongo empezar al menos las presentaciones. Eh, entonces, muy bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar en este en este curso. Lo hemos organizado con Meta, la, la compañía Meta, eh, desde Hot, el Humanitarian Open Street Map Team, que somos una ONG internacional que trabaja en cuestiones de mapeo abierto para temas eh, de eh, temas humanitarios y de desarrollo sostenible, y estamos eh, organizando este curso en particular para la Universidad de Galileo en eh, Guatemala y la Universidad del TEC de Landívar, entonces con esas dos universidades eh, hemos querido crear esta actividad para eh, sus estudiantes, pero también para todas las personas que tienen interés entonces si ustedes no son de estas instituciones no hay ningún problema es eh, con mucho gusto también eh, espero que haya muchas personas conectadas desde capítulos de Youth Mappers de la región eh, también es nuestro objetivo poder capacitar les eh, no voy a tomar demasiado la palabra les presento a christopher bedo christopher bedo es eh, justamente de meta y él va a dar esta este training ahora eh, eh, christopher de dónde eres uh, soy de montana en los Estados Unidos y estoy viviendo en suiza en este momento ok excelente entonces es ya un poco es ya el final del día para ti allá Sí. Uh, Christopher habla español entonces uh, está perfecto y pues te escuchamos Christopher si quieres un poco presentar lo que lo que hacen en Meta um, en estas temáticas. Sí, uh, entonces en, en Meta tenemos un equipo de uh, construir de mapas y hay muchas partes de eso, uh, incluye el mapa de baso, uh, incluye los datos de uh, lugares, uh, negocios, uh, mercados, todos los puntos en el mapa, y también hay más como uh, la, los carreteras y el red de uh, como caminos peatonales, muchos más tipos de datos, y todos son generados en uh, equipos diferentes. Yo eh, personalmente, trabajo con datos abiertos, eh, por eso es todo de OpenStreetMap. Eh, también de Mapillary Entonces, Mapillary es más de imágenes eh, abiertos pero es muy importante para mejorar el mapa. So, entonces, eh, también con Mapillary hay mapas de tres dimensiones, eh, Point Cloud, datos de una reconstrucción del, uh, del mundo en fotos, pero uh, otra vez en, en tres dimensionales. So, eso es un poco diferente de OpenStreetMap, pero es muy importante que esos datos de imágenes, los datos de satélites y todo puedan ser uh, fuentes de datos abiertos para uh, OpenStreetMap. Y, Estoy aquí uh, para información formación de, uh, de utilizar RAPID es, uh, para la edición de OpenStreetMap con los datos abiertos y los datos de uh, inteligencias artificiales. Y también para utilizar uh, Mapillary a mejorar el mapa. Todo en un uh, instrumento uh, juntos. Entonces, vamos a, a ver es un instrumento y voy a mostrar uh, ejemplos de, de mapeando en uh, diferentes lugares uh, urbanos, uh, el campo y mucho más y quisiera precisar unas cositas eh, normalmente esta presentación eh, se enfocaba a personas que ya tenían un conocimiento al menos básico de OpenStreetMap pero creo que varias personas son principiantes completas entonces eh, solo tengan cuidado con lo que mapen. si tienen dudas mejor no mapen, porque es importante entender que el mapa de OpenStreetMap es un mapa real es un mapa utilizado por muchos actores entonces evitemos eh, hacer cosas que puedan dañar el mapa y eh, muy pronto les estaremos invitando, si están de acuerdo a los que se registraron en ese curso, para hacer una charla de OpenStreetMap, buscaremos que sea pronto como eh, dentro de los 10 próximos días, para que tengan, resuelvan ahí las dudas que puedan tener hoy. Pero cualquier duda también, si no entienden algo, por favor tomen el micrófono y hagamos preguntas. Y, Christopher, si algo eh, te cuesta explicar o necesites que apoyemos con el español, eh, con confianza. Perfecto, gracias, sí. Entonces, discúlpeme un poquito porque he aprendido español en España, México y Argentina, y tengo... Es la eh, mejor manera de diferentes de la salud y eso. Pero, uh, sí. Está, si está la, muy España, bien. Bien, bien. Ok. Um, ¿Listo? Sí. sí, listo. OK. Uh, entonces voy a empezar sí, con, con OpenStreetMap, eh, poco básico. Pero en OpenStreetMap tenemos un mapa de todo el mundo. Es eh, eh, muy similar a algo como Google Maps, eh, pero en el sitio de web OpenStreetMap.org eh, no exactamente el mismo porque podemos uh, buscar uh, entonces como Guatemala eh, tenemos resultados la ubicación aquí pero no hay como rutas navegación uh, no es muy fino en el método de uh, encontrar lugares uh, y la mayoría es para ver el mapa, pero no para uh, hacer algo más interactivo. En, uh, pero para editar el mapa es más importante con OpenStreetMap. Lo que veis en OpenStreetMap a veces se parece en otras aplicaciones. Uh, entonces, en, en Meta, tenemos el mapa en el mercado, de Facebook, uh, también en Instagram, uh, en el futuro más en como Whatsapp y los otros productos de como uh, realidad virtual, realidad aumentado, uh, todo es muy basado en geografía y mapas. En ese momento uh, lo más importante es tener datos del mapa de buena calidad y también en todas las partes del mundo. So, incluyendo eh, donde vivas, incluyendo donde hay muchas personas, pero también lugares donde personas ir para recreación, eh, fin de semana, vacaciones, estudiar, eh, trabajar, todo. Con ese mapa es posible eh, ir Sí, más uh, más cerca y hay un botón de editar pero eso es un editar más sencillo más avanzado eh, no más complicado pero con, uh, pero con más opciones es el editor el, el instrumento para editar de meta entonces eso se llama RAPID y eso es el adreso, so, RAPID y es muy similar a ID, pero eso es ID, el editor más sencillo. Y vamos a el otro, eso es RAPID. La diferencia a comenzar es eso botón al centro, RAPID ASSIST. Y vamos a, a Guatemala. Y aquí ponemos ver en Rapid assist es un grupo de, de opciones de uh, tipo diferente de datos abiertos. Primero es los caminos de Facebook o Meta, eso son en todo el mundo y usando los datos de satélito eh, podemos encontrar donde hay caminos, carreteras, carreteras y, y todo que no son en el mapa, eh, pero podemos, eh, podemos encontrarlos podemos verlos eh, en satélito, en las imágenes y también tenemos Uh, edificios de Microsoft, y es el mismo. Uh, podemos ver los edificios uh, en satélite, pero no son en el mapa. Entonces, cuando usamos un app en móvil como uh, Organic Maps, uh, se llama en uh, el pasado uh, Maps.me, Maps.me, eso todo es OpenStreetMap, pero a veces no hay datos en muchos lugares. También podemos ver los otros uh, datos. Muchos vienen de, de ESRI. Uh, son datos abiertos del nivel de la ciudad, uh, gobierno nacional, gobierno regional, uh, a veces universidad. Y hay mucho como podemos uh, encontrar presiones, uh, el número de casa. Uh, por ejemplo, y hay más como también árboles uh, en una ciudad en Texas, en uh, Round Rock, Texas, hay, hay muchísimos de, de árboles, entonces podemos eh, moverlos de los datos abiertos a pararse en el mapa de OpenStreetMap. Pero vamos a, a ver uh, primero en los edificios de Microsoft, entonces, vamos a guardar solo eso, el color, eh, eso está bien pero podemos cambiarlo en otro, uh, eso es muy fácil para ver. Y con eso podemos ir a cualquier lugar, uh, entonces, vamos por acá, Y a ver, sí. Entonces, sin eso, esos datos, es una imagen de satélite, pero no hay nada de edificios en OpenStreetMap. El primero para ver otros datos de OpenStreetMap, uh, aquí es un botón de datos del mapa. Y podemos ver que. Todos son, eh, como se dice?, desenchufados, ¿no? Aquí podemos ver todo. Hay un, como, camino secundario, y otro de uh, un residencial, eh, un menor, pero es difícil uh, ver si hay un pueblo aquí porque no hay edificios. Y por eso es importante usar esos datos abiertos. Entonces, con esos botón de edificios, vamos a ver uh, dónde son correctos o tal vez que hay problemas con la geometría. Entonces, primero, ponemos clic aquí tenemos dos opciones con ese edificio podemos usarlo entonces aceptar que uh, ya sí existe o ignorar so, es para marcar que no existe o es incorrecto es un duplicado uh, debe ser muchos problemas uh, pero no es muy común so, con eso parece exactamente uh, en alineamiento con, eh, con el mapa. ¿Cuándo pasa? Uh, ¿Hay una pregunta? pregunta? Sí, veo que hay algunas cosas que no aparecen de diseñadas en las casas. ¿Eso indica que alguien no las ha reportado o es que la resolución no llega tanto? Uh, sí, si he entendido. Eh, entonces, es que las imágenes de Estatalito son eh, no son muy nuevas, recientes, y por eso los edificios eh, están construidos más luego. A veces hay, hay nubes en las imágenes o algo diferente con, eh, con la claridad de las imágenes, pero con eso, Podemos ver ese edificio, pero no hay razón para para no mapearlo. Eh, no es en los datos abiertos, sí, pero está bien para manualmente eh, dibujarlo. ¿Es claro o no? Yo creo que la pregunta es por qué eh, Microsoft no ha captado estos edificios que vemos sin eh, el cuadro rosa. Es porque, si bien entiendo, oh. la, la, detección de la detección de los objetos se ha hecho sobre otra imagen satelital que podía ser más antigua, ¿es correcto? Sí, es correcto, sí. A veces okay. hay, hay otros problemas que puede ser... O nubes, uh, ¿no? Sí, nubes o... Uh, porque es un mosaico en satélite, a veces, si sí, no hay nubes exactamente en una un división entre los dos, y puede cambiar muy rápido, eh, a veces uh, en un día no es disponible por acá en estos cuadros, pero al lado, sí. So, no sé, depende mucho. Y en esta esta zona, si sí, sí, hay ya un edificio en, uh, en como rojo o rosa, eh, vamos a, en ese instrumento, automáticamente eh, saber si los en violeta, o mi gente, eh, son el mismo. Y por eso no parece eh, eso en violeta, solo los que existen en el mapa ya. Hay una duda, eh. Carlos Duarte. Muchas gracias. Yo creo que sería conveniente Christopher y, y Celine explicar muy, muy rápidamente que la capa de edificios es una capa que pertenece a Microsoft y que ha sido detectada de manera automática por un proceso de inteligencia artificial y que lo que Christopher está haciendo ahora es eh, algo así como revisar o validar eh, esta capa en ciertos lugares y vemos que hay lugares donde la detección fue muy buena porque los polígonos rosados eh, corresponden bien con los techos pero hay otros que no aparecen, por lo que ya Celine explicaba y algunos podrían no estar correctamente dibujados entonces esa es justamente la idea de utilizar Rapid para mejorar estos datos y poder validarlos eh, y poderlos utilizar posteriormente con otros fines eh, pues no solo de de mejorar el mapa como tal. Gracias. Sí, gracias. Perfecto. Sí, entonces, eh, cuando vamos a ver más cerca? Uh, busco un ejemplo de datos que no son tan exactos, pero sí. Okay. Uh, es un edificio, por ejemplo, es un como ángulos diferentes, entonces, aceptamos eh, y también con la clave uh, A, eh, podemos pulsar botón, momento uh, esto de girarlo, y es mejor como eso. Entonces, yo te recomiendo a uh, usar la geometría como se parece aquí y si hay problemas, usarlo, pero cambiar un poquito. eso Entonces, cuando el tamaño no es perfectamente eh, como eso, podemos cambiarlo también, pero es muy fácil para utilizar que es un rectángulo o otro eh, ya que es uh, listo para usar, eh, es diferente porque no tenemos que dibujarlo manualmente. So, sí, te recomiendo uh, hacer como eso. Y también, a veces, uh, entonces con eso, es un edificio, aceptamos, pero Puede ser que si vivamos en esa zona, eh, conoces este edificio y puede ser que no es solo un edificio, pero es algo más, como uh, a veces, como eso, eh, no sé cómo, cómo eh, decirlo en español. ¿Puedes? Una bodega. Sí. Ah, oh, bodega, okay. sí, ok, perfecto, so, sí, edificio comercial como bodega, uh, puede ser agricultural, algo diferente, entonces con eso es, es importante si, si sabes uh, algo más del la uh, inteligencia artificial que no sabe todo exactamente con eso, es importante uh, agregarlo al mapa también, y por eso es, es importante de que las geometrías son uh, más fáciles para la uh, inteligencia artificial, pero las categorías uh, son muy diferentes, difícil sin más información. Y como mapeadores tenemos más información, uh, especialmente si vivimos, buscamos, uh, trabajamos y viajamos en esas zonas, hay más información que podemos dar al mapa. ¿Puedo aportar unos comentarios, Christopher? Sí. Um... Para los que no conocen OpenStreetMap, ahí lo que ven es la pantalla de Christopher y está en inglés por default porque él habla inglés, pero eh, por default también ven esas categorías en español, entonces pueden buscar muy fácilmente ustedes eh, justamente el tipo de edificio que es, ¿no? Pero se recomienda poner este tipo de información únicamente si están seguros, si conocen, como dice Christopher, este edificio, eh, son de esa ciudad y lo reconocen, ¿no? Otra cosa que quería decir es que para eh, dibujar de forma acertada los edificios debajo de estos cuadros rosas que han sido detectados automáticamente, algo que a mí me sirve es quitar y volver a poner la capa rosa. No sé si, Christopher, les puedas mostrar sobre un edificio para eh, identificar muy bien los contornos de un edificio. Entonces, lo... Eh, la deshabilitan, la vuelven a habilitar, la deshabilitan, la vuelven... Para, porque a veces cuando edificios están pegados no es muy claro eh, dónde terminar el contorno del edificio, ¿no? ¿Podrías mostrar, Christopher, cómo eh, deshabilitar o rehabilitar? Hay, una, hay un atajo de teclado, de hecho, ¿no? Eh, mayúscula R, creo. Uh, sí. So, R es girar como a ver, cuando no, para, amo... para dejar de ver la capa y volver a verla, ¿o es, es control R? Ah, ah, no sé, R, no. Para dejar, si vamos a aceptar eh, control Z, es para dejarlo. ¿Es como eso o no? No, si vas al menú arriba de Rápide, la tecla, eh, en el menú de arriba, podemos sí. eh, dejar, ah, y ahí dice sí, Shortcut, uh, uh, R, con no sé qué tecla, no la veo. Mayúscula. Mayúscula. Uh -huh. Ajá. ¿Eso? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Te puede explicar? ah, uh -huh. Pescarlos. Y también, si no quieres ver eh, los otros datos que existen en el mapa, es, eh, ¿cómo se dice eso en español? Es W, ¿no? W. Sí, bien. Y eso también puede ser más fácil para ver los detalles del satélite, uh, pero cuidado porque a veces no pueden ver como uh, esos capos de edificios que existen. Entonces, W, y eh, ya estamos bien. Esos, eh, esos. Bien, ok. Otra cosa que recomendaría yo es cuando estén haciendo un edificio, tengan cuidado con, con las calles u otros edificios que nos pasen uno sobre otro. Que eso pues no, no es bueno, ni es la realidad. Las superposiciones, ¿no, Christopher, de edificios? Sí, como esos son muy secos, ¿no? Y si usamos eso, vamos a tener ese mensaje, que uno eh, está imposado en el otro, ¿sí? Y por eso podemos elegir uh, que uno es más abajo o más alto, eh, o, si no es el caso, importante a uh, uh, reposicionar. Con eso, la clave M, podemos moverlo. y si por eso tenemos un ojo por las, uh, como se dice, eh, pasiones. Y cuando vamos a... Uh, Está siempre superimposado y vamos uh, aquí a guardarlos. Uh, mandar al OpenStreetMap. Tenemos en eso este mensaje. Y si clique, puede mejorarlo. Mover y todo bien. Entonces podemos guardar sin uh, problemas. Hay una pregunta de César. Sí, yo solo reforzar un poquito lo que mencionaba. Creo que Jorge Aguirre, con relación a la superposición, eh, que en el campo en Guatemala al menos es muy difícil sí. encontrar superposición de edificios o porque son bien delimitados. Entonces era solo se me hace que es un efecto de resolución de, de la imagen más que de de realidad. Sí. Sí, con eso, si no son, pues como dice, como son muy cerca, es más común, ¿no? Como conectado, pero no posados la verdad, ¿o no? Que podemos ver en la, la ciudad hay más, ¿no? Es más una cuestión del, del objeto sobre el mapa que está superpuesto por error. Eh, o porque eh, la detección automática, pues como lo hemos visto, hay unos errores, ¿no? Por eso hay unos que están un poco girados, por eso es este trabajo de eh, ir a cada polígono y mejorarlo. Pero a veces también es por el dibujo de las personas, porque el objetivo, y lo veremos en la próxima presentación que, que, a la que les vamos a invitar, las personas mapean a mano eh, los contornos de edificios, pero a veces no se fijan y los superponen. Pero efectivamente no es la realidad eh, de la construcción. Ah, y muchas veces en estos casos el ángulo de la imagen satelital también nos engaña la posición real de, de un edificio y se pueden ver cruzados. Hay otra pregunta de Jessica en el chat que dice eh, los edificios detectados por la inteligencia artificial también aparecen en OpenStreetMap dibujados, es su pregunta, y si hay un equipo de validación para estos. Uh, sí, depende. Uh, entonces, cuando marcamos esos como validos y cuando guardamos en OpenStreetMap, Después de uno, dos, tres minutos van a aparecer en OpenStreetMap. Y a veces puedes marcar esas opciones que me gustaría que alguien eh, validar mis, eh, mis editos. Y si hace eso, puede ser que alguna persona va a mirarlo, pero muchas veces no hay nadie que, que está mirando. Uh, por eso es más importante que, si no estás seguro, que puedes uh, partirlo como en Slack uh, con la comunidad de HotOSM, comunidad de OpenStreetMap, uh, como en Guatemala, en, en tu región, para pedir ayuda. Pero no es automático que alguien va a, a ayudarte con la valididad. No. Si es un pro proyecto de Hot uh, en Task Manager, uh, que sí. Uh, alguien va a marcarlo todos válidos eh, o no válidos. ¿Es claro o no? Hola, pues yo me refiero más como a los edificios que ya están automáticamente detectados por inteligencia artificial, o sea, los que aparecen, eh, no los que uno dibuja, sino los que aparecen ya como fuxias. Para esos igual hay un equipo eh, que valida que eh, mediante inteligencia artificial estén bien dibujados, pues no sé, o eso también la gente en OpenStream los puede editar simplemente y hace como la validación. Ajá. Ok. Uh, si he entendido uh, en ese momento, si marcas que quiero no usar eso, no pasa nada. Uh, va a desaparecer, pero cuando uh, utilizamos OpenStreetMap mañana, uh, ya eso edificio ya está aquí. En el futuro uh, vamos a desarrollar un método de mandar un mensaje uh, a nuestro equipo para marcar que la identidad de ese edificio eh, hay un problema que es falso, duplicado, algo diferente, y con eso podemos mejorar uh, con los datos y tal vez mandarlo como en ese caso a Microsoft para mejorar uh, el algoritmo y también con uh, otras cosas como los caminos también. Pero en ese momento no, no hay equipo que puede uh, corregirlo con uh, tus, sus respuestas sobre la calidad del, del dato. ¿Es como eso en, en realidad, Jessica, si puedo complementar estos cuadros rosas o fuchsia, no existen en OpenStreetMap, es una capa aparte que te despliega el software. Es una propuesta para decir, ok, te muestro estos edificios y tú, el ejercicio de mapear con RAPIDE es justamente validarlos. Entonces, el equipo para validar esos objetos pues, son los mapeadores que mapean en RAPIDE. Entonces, tenemos la propuesta de contornos de edificios y, como Christopher mostró, para cada edificio podemos decir, ok, lo acepto porque es... Eh, acertado este objeto y entonces en ese momento ya aparece eh, sobre la capa de OpenStreetMap como objeto editable que tú puedes dejar tal cual si es muy correcto o modificar y luego guardas y ah, ahí sí, ya está en OpenStreetMap eh, ¿Kim? no sé si se pronuncia así tu nombre ¿Kim o Ken? lo sí. bueno, realidad es Ken, pero esta ya está ¿no? el nombre es inglés Ken. Sí, sí, ah, es que okay. un poco problema raro con el nombre. Ya, es decir, es decir, yo quería comentar, este, bueno, me parece interesante la propuesta que, que nos da Meta con licencia de visitado. Eh, y en ese sentido me preguntaría si ya hay algún mecanismo o ya están hablando la gente de, de OpenStreetMap con los de Meta para ya enraizar el proyecto de Rapid directamente con el OpenStreetMap. ¿no? Porque si yo voy a ver OpenStreetMap... Simplemente puedo editar con el ID con el y con el, con el Java OpenStreetMap, ¿no? Con el fonts. Eh, entonces, este, ya están tratando de, para que, porque ahora para, para que yo pueda mapear con Rapid, tengo que acceder desde la página de MapWit ahí. Eh, y desde ahí recién puedo subir los datos a OpenStreetMap, ¿no? Pero claro, no es, no es directamente desde OpenStreetMap editar y ahí ¿no? No, no, no hay la opción. Entonces, ya se está entalando este vínculo entre instituciones, entre, eh, entre empresas para poder ya, eh, tenerlo más directamente, porque justamente eso se relaciona con la pregunta de Jessica, ¿no? Porque aún parecen ser que van como que proyectos separados, ¿no? Y me preguntaba si uh -huh. ya están este, pues, proyectos juntos, o que se ya, que se, que se ilvanen, que se interioricen, que se integren. Esa es mi pregunta. No, hablaste muy rápido, no sé si Christopher lo, lo entendiste. Uh, ojalá que sí, pero he, como he entendido que eh, tu pregunta es que, primero que si sí, esos son proyectos separados. Y es que los datos que creamos en, en Rapid van directamente a OpenStreetMap. Todo OpenStreetMap es solo un, eh, una puerta diferente de accesarlo. Uh, y también con, con Rapid como un editor de OpenStreetMap, uh, Estamos desarrollando Rapid porque en OpenStream ID, por ejemplo, uh, es difícil hacer algo como muy creativo, muy diferente, uh, porque hay, hay muchas uh, decisiones que son fuera de no, nosotros uh, control. Pero con, con Rapid es un... realmente es un copia de, de ID, pero también es que eh, la mayoría del equipo que han desarrollado ID eh, trabajan ya en Rapid y lo que queremos hacer es uh, hacer Rapid el editor eh, del web primario para OpenStream porque tiene todo lo que puedes hacer en ID pero también más y el más útil a hacer todo en Rapid y ID si alguien no quiere unas uh, funciones de Rapid y no necesitan uh, aceptarlos en, uh, en el desarrollo de ID pero por nosotros uh, estamos un, un equipo profesional podemos uh, como hablar con los usuarios uh, organizaciones que tienen Uh, tipos de data, tipos de funciones que necesitan y podemos uh, implementarlos muy rápido. El uh, más difícil con ID, es un proyecto de la comunidad, pero también hay, hay veces uh, cuando no hay muchos cambios por unos meses. Y por eso, rápido es lo que preferimos para uh, producir algo un producto para usuarios que es muy uh, no sé, cerco, cerca de las opiniones, los, lo que necesitan los usuarios, pero al fin, directamente, otra vez en OpenStreetMap. Uh, y por eso no es diferente los, uh, los efectos uh, donde se van los datos. ¿Es claro? Oh. Adelante, Jorge. Sí, yo tengo una duda, eh, Christopher. El, la fuente de, de los edificios que aparecen ahí, si yo, si yo digo, bueno, este edificio está correcto, o lo modifico un poquito para que esté correcto, ¿la fuente eh, se cita automáticamente como Rapid sí. o, o, yo lo, o yo lo tengo que ingresar manualmente también? Ah, uh, so a veces puedo, a ver, eh, puedo guardar esos dos edificios. Uh -huh. eh, sí, un poco más. Y so, tenemos la fuente Map ¿No? AI. Y, Esta, esa fuente ya apareció ahí, ¿verdad? El map with AI. Sí. Ok, esa era mi pregunta básica. Si sí, podemos ver en eh, un momentito. Sí, eso es OpenStreetMap en eh, la misma, uh, el mismo lugar y no hay sí. edificios en OpenStreetMap. Eh, refrescar, eh, probablemente un minuto, dos minutos. Pero sí, vamos a revisitar en unos minutos y podemos ver uh, los edificios. Y podemos ver el uh, change set con el de cambio y con esos, uh, sí, fuente de mapa API, que es automático, o, o otros que queremos marcar. Muchas gracias. Sí, sí. Yo quisiera preguntar, eh, decías Christopher que Meta quisiera que rapidez sea el... Eh, el próximo IDE Editor por default, es decir, que no haya un IDE Editor y por otro lado el RAPIDE Editor, pero que ya sea rapid porque RAPIDE es lo mismo que IDE Editor, pero con más cosas, ¿no? como eh, exactamente estas imágenes de inteligencia artificial. ¿Eso eh, es, un, es eh, la reflexión que tiene Meta o es el plan que tiene la comunidad junto con Meta? o ¿La comunidad o, o también el, el eh, hot etcétera ¿Es, eh, es un es un proyecto para el futuro real o es eh, solo un, un deseo a ah, una combinación ya yeah. es una es una idea y estamos en como state of the map en italia eh, ese verano y hablamos con eh, los desarrolladores de ide y si sí, hay, hay preguntas como si vamos a hacer un cambio en Rapid, uh, es posible uh, ponerlo también en ID. Y eso depende en la comunidad. Uh, lo, el deseo de, de meta es que Rapid puede ser lo uh, que es más útil, uh, que es más uh, bien uh, como diseñado uh, con todo lo que las comunidades necesitan, y puede ser que, porque hay más uh, instrumentos en RAPID, hay más datos abiertos, incluyendo datos del gobierno, uh, datos de inteligencias artificiales, es un deseo que eso es igual a lo que necesitan los, uh, las comunidades uh, alrededor del mundo. Y por eso es eh, el instrumento preferido. Uh, con ID, puede ser que unos comunidades prefieran usar ID, pero si estamos, eh, hablamos con las comunidades, uh, ojalá que podamos desarrollar un instrumento mejor de eso. Es lo que deseo. Uh, entonces deseamos uh, crear, uh, crear el, el mejor instrumento uh, y deseamos uh, desarrollarlo con las ideas y como se dice? feedback de la comunidad. Entonces uh, sí, mejor de ID porque Podemos moverse más rápido en desarrollarlo. César, ¿querías comentar algo? Adelante. Lo puse en el chat. ¿Hay algún sistema de filtros para la calidad de información que proveen las comunidades? Porque muchos a veces pues, no tienen la importancia que tienen los datos y lo que esto se refleja. Uh, es que pregunto si la comunidad puede dar uh, información de la calidad uh, a meta, como de edificios y demás, si sí, digamos eso. ejemplo, ¿no? es decir, eh, yo puedo ser un usuario, a eso le llamo yo comunidad que le va a proporcionar datos a Meta. Pero mi información que estoy proveyendo no está siendo, digamos, consistente con la realidad. Sí. ¿Hay algún sistema de filtros que me pueda excluir a mí como usuario? Eh, Esa sería la pregunta. Eh, perdón, voy a, a interrumpir la respuesta. Efectivamente, el, el filtro es la misma comunidad. O sea... Eh, OpenStreetMap, al ser un, un, un medio abierto, está manejado 100% por la comunidad. Entonces, en cuanto a un filtro como tal, para que me diga esto está malo, pues hay, hay filtros, hay avisos que me dicen, este edificio está sobre otro, esta carretera está sobre un edificio, viceversa, o este río pasa al mismo nivel que, que la calle etcétera etcétera o sea existe ese tipo de, de filtros que hay un puente o se pasa a través del río o que hay que poner un nodo entre el río y, y, la, y la calle pero el mejor filtro es la misma comunidad o sea un alguien que conoce un área y, y, y mira que está malo algo pues lo, lo anuncia verdad de hecho es, un, es una cosa eterna en uno arregla algo, lo desarregla a alguien, lo arregla mejor otra gente, y así. Es una cosa sin fin, pero realmente es una cosa comunitaria. No sé si eso responde más o menos. Sí, gracias. Sí, sí. Eh, eh, gracias. Aquí podemos ver eh, en ese botón uh, si hay como... Problemas de calidad en esa zona podemos ver. Eh, por ejemplo, si vamos a dibujar como aquí, eh, podemos eh, marcar un sendero. Podemos ver que eso eh, se cruza eh, la carretera y no es conectado a algo. Eh, cuando edit editamos, sí. Podemos ver eso uh, y es diferente si quieres saber si hay, hay problemas de calidad uh, cuando estamos mirando el mapa, es diferente. Pero sí, ojalá que con la adición del mapa podemos utilizar esos para mejorarlo. Hay, hay validadores en el, en el mapa que, que es justamente el que estamos viendo ahí. Y también hay instrumentos eh, como, no se llama, Osmos, es un grupo en Francia uh, si se crean, es un instrumento que, que busca errores uh, como logicales en todo el mundo en el mapa. Uh, es como la severidad, como es un gran problema normal o menos, uh, y como eh, categorías como edificios o como eh, limitados de velocidad eh, eh, si hay nombres perdidos de lugares eh, mucho mucho y, y con eso es, es fácil eh, encontrarlos en cualquier zona eh, si so yeah, era como rapid como id Joseph para Repararlos. Uh, so, hay mucho aquí y a veces puedes utilizarlos, en RAPID en el futuro uh, estamos pensando en cómo también uh, presentar esos al usuario para decir que si sí, estás mirando edificios aquí pero también hay problema con, uh, con no hay uh, limitado de la velocidad pero hemos uh, encontrado en Mapoleri, y eso vamos a ver en un momentito. Eh. ¿Hay otro okay. Ah, ah, rápidamente, eh, est estas dudas son dudas generales sobre OpenStreetMap y eh, las vamos a atender en la sesión que vamos a organizar muy pronto para que asistan y para que ahí eh, podamos saber un poquito más cómo funciona OpenStreetMap eh, respecto a esto. Hay validadores, pero no son eh, ocasionales o aleatorios, ¿no? Hay hay mucha gente que se dedica a hacer, a hacer validación y que con varios instrumentos eh, justo buscan todo lo que hay que eh, corregir eh, ciertamente no son muchísimos eh, esta, estos individuos pero eh, vaya es un es una labor organizada había otro otra pregunta o comentario Franco Sí, sí, sí, puede ser. La cosa con Rapide es que podría pasar desapercibido ante la comunidad de validadores justo porque en este momento no hay una integración de herramientas, pero también se hacen proyectos en el Tasking Manager con esta capa de Rapidé. entonces ahí sí. Pero si vamos directamente a RAPIDE sin pasar por el Tasking Manager, los validadores no se enterarían. Pero estas cuestiones son únicamente cuestiones técnicas sencillas en realidad. Se, se podría resolver el, esta interoperabilidad, ¿no? Sí, es posible en Hot Tasking Manager. Uh, es un poco como escondido para uh, elegir rapid, pero para editar. Uh, pero en ese ejemplo es también Tasking Manager de, de Meta y mismo así podemos ir directamente con, uh, con Rapid a editar Y vamos en el futuro a hacerlo más fácil para encontrar la opción de utilizar Rapid en uh, Hot OSM Tasking Manager. Y... Y vamos a ver también en OpenStreetMap. Uh, hay unos minutos para. No se le escucha, Christopher. Uh, no, podemos. Está un poco cortado, ¿verdad? Pensé que era yo. Sí, tampoco puedo escuchar. Sí, pensé que era yo también. <risa> todos mirando todos sus cables y conexiones. ¿Quién <risa> quieres hacer tu pregunta? Igual y ah, sí, te podemos ayudar. Claro, o sea, yo quería... Bueno, está claro que la inteligencia artificial hasta este momento no ha llegado a su momento más, a su cúspide, ¿no? Yo quería preguntarle a Christopher, como capaces de ser desarrollador, este, ¿qué, qué, qué problema se encuentra o más o menos cuánto tiempo deberíamos esperar eh, una, una perspectiva para que esa inteligencia artificial ya esté en su máximo estado y que realmente ya funcione, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba revisando esta página en, en, mi, en mi localidad, acá en Lima, y sí, habían este, varios, o sea, no, los mapas, las, la representación que hizo Rapid no se correspondía, ¿no? Y era muy, era muy notorio. Eh, pero claro, pues quería de eso ya más técnico con respecto a la tecnología, ¿no? O sea, ¿es un grupo grande los que están haciendo esto o son simplemente, simplemente pocas personas, no? Si fueran pocas personas, pues esperaríamos que esto... Falta mucho por desarrollarlo, ¿no? pero en cambio, si fuesen muchas personas, pues esto acabaría en dos años, me parece, ya bien, bien trabajado, ¿no? Entonces esa, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo podríamos esperar o, o saber qué tanta magnitud tiene esto de RAPID, no? Si realmente hay mucha gente involucrada. Y bueno, si hay mucha gente involucrada, este, el trabajo va, saldría... Por pues ¿no? pero si, si fuese poca gente, ¿no? esperaríamos muchos años más. El proyecto tal vez incluso, podríamos decir que quedaría, quedaría en, en nada, ¿no? Entonces, eso quería preguntar. Antes de dejar, Christopher, eh, comentarnos sobre qué tanto está avanzando ese trabajo de la... Es que no sé si escuchaste todo. Eh, este trabajo de la inteligencia artificial para detectar objetos. También toma en cuenta, Kim, que a veces vemos los objetos y están al lado, ¿no? Entonces, podríamos pensar, pues... Eso no está funcionando, pero en realidad es que eh, el trabajo de detección de objetos puede suceder sobre algún tipo de imagen satelital y la que tú ves es otra y, y a veces están un poco movidas. Entonces, no es que haya fallado el reconocimiento de objetos, es más bien que no, sea, no se usan los mismos fondos. Eh, Esto. Pero respecto a, entonces, Christopher, ¿qué tanto, qué tan rápido avanza eh, este... este pues este esfuerzo de investigación que es mundial, no es solo de meta. De hecho, est estas, estos datos vienen de Microsoft. ¿Y qué tanta gente trabaja en esto? ¿Es muy poca o es mucha? Ah, al, al final, que ¿no hay poco o no hay mucho de...? ¿cómo? ¿De personas trabajando? Hay, ¿Hay muchas personas trabajando en mejorar la capacidad de inteligencia artificial para esto? ¿O es poca...? ¿Y qué tanto crees que necesita para mejorar mucho más? Sí, en, en esos de, de caminos, eh, hay pocas personas en ese momento. Porque eh, el intento es más de mejorar la experiencia de usuarios y también a agregar más fuentes. Uh, entonces, sí, caminos no vamos a, a cambiar eso mucho en ese momento. Uh, primero es que necesitamos crear un sistema diferente que no es de uh, inteligencia artificial, pero es de uh, feedback del usuario. Que cuando usamos eso y cambiamos un poquito porque no es exactamente uh, preciso, que recibimos o podemos uh, analizarlo en OpenStreetMap el, el cómo caminó originalmente y lo que he cambiado del usuario y con eso si, si cambiamos un parte podemos utilizar eso a aprender qué son uh, los errores más común entonces eso es diferente del algoritmo uh, en ese momento en el futuro cuando tenemos muchos datos que podemos Uh, aprender y enseñar al uh, algoritmo, podemos cambiarlo. Pero en ese momento solo hay dos o tres personas que son expertos con ese algoritmo. Uh, en el futuro hay más tipos de información. Como yo, uh, cada día estoy trabajando en uh, como los caminos a pie, uh, como se dice en español, sidewalk. Un... ¿Una acera, creo yo? Sí. ¿En la, sí, ciudad, ¿en la ciudad, Christopher, o un camino sí. en la montaña, por ejemplo? Un sendero, sí, eh, un sendero? Casi todo, pero más en la ciudad y en parques, al lado de uh, la avenida y todo. Entonces, sí, la acera? Sí, ok. Ban ¿Banqueta, acera? ¿Banqueta, acera? Sí. Entonces, yo estoy trabajando en uh, procesos de imágenes de mapadería. Uh, eso no podemos ver en satélite. Uh, pero hay también ideas de... Podemos uh, encontrar en satélite como uh, los campos esportivos, como de fútbol, de tenis, de béisbol. Es muy fácil uh, técnicamente. Uh, pero no tenemos muchas personas que est están trabajando en eso en ese momento. Uh, el primero es crear un gran uh, grupo de ideas y después uh, ele elegir unos a uh, realizar. Uh, entonces, por eso la, la decisión es que debemos uh, hacer mucho trabajo en mejorar esos caminos con una nueva fuente de imágenes, como de ese año, uh, o más calidad, más precisión, más mitos o uh, trabajar en crear más tipos de datos de otros, uh, otras categorías. Entonces, es una decisión difícil y depende mucho en uh, cuál tipo de usuario vamos a apoyar con, con Rapid. Y, sí, eso a ver, eh, más importante para el usuario es para uh, discutir eso con nosotros, porque con eso podemos uh, entender lo que necesitan mejorar primero y los uh, como prioridades. sí. Quisiera añadir, eh, porque lo mencionó Christopher un poco antes. Nosotros, eh, los mapeadores, al hacer este trabajo de validar o invalidar un, un cuadro que ha mostrado el sistema de inteligencia artificial, estamos participando en el aprendizaje de este sistema de inteligencia artificial. Le estamos diciendo al sistema, ahí te equivocaste y entonces eh, en, en la cantidad de parámetros que prueba el sistema todo el tiempo, va a añadir un parámetro de que ahí eh, no corresponde, ¿no? Y lo mismo con con las líneas. Entonces, nosotros le ayudamos al sistema a avanzar. ¿Es correcto, y, Christopher, tanto para los edificios como las calles? Eh, es correcto que cuando utilizamos esos, uh, esos da, datos, uh, estás participando, sí. Porque podemos encontrarlo uh, en OpenStreetMap con el, uh, con fuente de Mapus.di. Podemos utilizar esos para mejorar. Uh, en ese momento tenemos, uh, como se dice, no hay listo, gran lista de, de problemas y uh, lo que ha cambiado el usuario. Pero cuando pulses uh, ese botón de ignorar, no usar, no recibimos esto ya, porque. Es un poco difícil porque necesitamos un sistema de, uh, de mandar su respuesta y eso no tenemos ya. Y porque necesitamos guardarlo en, nuestros, uh, en nuestro como server, en sistema, uh, es un poco difícil uh, hacerlo con, uh, sin problemas de guardando los datos, porque es datos públicos que recibimos y necesito hacerlo en una, una manera muy abierta y, y claro con el usuario y con eso podemos usarlo. Uh, entonces sí, correcto, cuando usamos el, los datos podemos participar, pero cuando no usamos eso es como un misterio en ese momento. Muchas gracias y perdón entonces por decir algo equivocado. Sí, está bien. Está bien. Uh, entonces, uh, con caminos, el mismo de Ticios, uh, ponemos a aceptar, uh, sí, como hemos discutido, es mejor para aceptar y si no es correcto, para utilizar eso como fundación, pero a cambiarlo, a ser más correcto. Y eso es claro. Podemos utilizar eso a cambiar la fuente de satélite. So, es peor. Probablemente igual, ¿no? Moxar. Mm, no. Mapbox. Entonces, Bing. Eh, muchas veces mi favorito es Bing. Pero depende también si otros fuentes uh, abiertos que, que podemos ver, pero. Con Bing podemos ajustarlo. Hacer más correctos. Pero también sí, depende si tienes uh, como expertos locales que dicen que sí, el mapa todo debe ser un, uh, en un posición posición diferente. Podemos ir en esto, en uh, su menú de background de satélites y hacia allá hay, eso, Offset. Y, sí, es un detalle diferente, pero puedes utilizarlo a mover el satélite y con eso la verdad es como los otros datos que existen, como eso. Y podemos ver si sí, es diferente con el source de meta, el fuente de meta, pero podemos cambiarlo también. So, con eso, la idea es que esos caminos no son exactamente la realidad, casi nunca, pero son un, uh, una guía para crear datos. Eh, más rápidamente eh, cambiarlo a reflejar la realidad eh, más fácil de manualmente dibujarlo completamente. So, con eso, tres segundos, tengo ese segmento y puedo mejorar con el resto, si puedo ver, depende. Hay muchas opciones, pero sí, la verdad es que es mejor con un guía. Si estás agregando esos caminos sin cambios, puede ser que estás trabajando eh, demasiado rápido. Pero es importante uh, utilizar uh, su mente que es más inteligente de uh, las inteligencias artificiales, en verdad. Entonces, so voy a... De todos. Bien. Entonces también podemos ver uh, en Mapeleri. So, eso es importante para usar al lado de los otros cuentos de satélites. So, en este lugar no tenemos Mapeleri, pero podemos ir a Ciudad Guatemala, puede ser. más cerca, sí. Entonces en verde eso es más claro. Y podemos ser, eh, de caras enteras en, en verde es un GPS, en carreteras, y también con GPS es importante ver que casi nunca es exactamente, eh, tiene la procesión Exacto, uh, no es perfecto, pero también en la misma ruta, el GPS no, uh, esos no están de acuerdo. Cada vez algo poco diferente. Uh, y tenemos la pregunta si podemos hacer datos perfectamente perfectos con GPS, no sé, no sé, pero por eso es muy importante para utilizar satélite, GPS, Mapillary, las imágenes todo. Entonces, vamos a una zona más urbana con la opción, aquí está bien. OK. So, con Mapillary tenemos aquí, eh, los datos del mapa mm, como súper superimposado de, de fotos Mapillary también y hay dos más opciones esos son no son fotos pero son datos eh, reconocimientos en las fotos de Mapillary so, eso también es una, una forma de uh, inteligencia artificial con más features Vamos a ver algunas cosas eh, como cosas de infraestructura. Aquí podemos ver la, esa luz, uh, lampas que le la cae. Clicamos en ese objeto y abrimos la foto. Y aquí a la izquierda podemos ver. Y la, el sistema de inteligencia artificial puede encontrar la luz, eh, pero no exacto como el, el palo. Y por eso es importante eh, saber que la posición puede ser de la luz, es diferencia de un metro. Y otra vez, casi nunca es exactamente eh, en la ubicación preciso pero podemos utilizarlo y mejorarlo. Entonces en ese momento el método es, bueno, es difícil en el satélite aquí a ver, pero si podemos ver como en el foto que es en la isla, en el centro, eh, parece que la posición aquí es casi correcta. Podemos agregar un punto. Eh, puede ser exactamente aquí, pero se te ha visto difícil foto, difícil a comparar, pero parece bueno, como esto. Entonces hay, hay más también, como uh, los palos de como electricidad, hay mucho, eh, puede ser muy difícil uh, Uh, decidir cuál uh, de esos son los que vemos en el mapa. Entonces, puede ser mejor uh, no utilizarlo. Pero al lado de eso, podemos ver McDonald's. Y en el mapa, vamos a ver, sí, tenemos un McDonald's. Pero podemos también utilizar MapDate para, encontrar un, una vista de McDonald's aquí, más cerca. Y podemos encontrar como ascender para entrarlo uh, y también algunas cosas como otra vez la luz que está al lado. Esos en, en Rosas son señales de como mcdonalds o aquí se dice advertisement pero puede ser un lugar de negocio uh, otra vez no es muy bien ubicado, casi nunca porque hay mucho en el gps que es diferente, depende pero podemos usar eso a encontrar donde hay, hay lugares de negocio que no existen ya en OpenStreetMap también. Pero eso es bien uh, cuidado. Tenemos eh, comida, tenemos petróleo. Uh, sí, mucho más, pero a veces, por ejemplo, un banco. Podemos clicar, picar, uh, no, es petróleo. Sí, no hay mucho a utilizar aquí, pero podemos ver como... Sí, hay autobanco, podemos uh, agregar eso. Uh, cuando clic el banco podemos ver ATM. Sí. Y si podemos ver en la foto exactamente dónde está, podemos agregar un punto, pero... Uh, no lo veo en este momento. Uh, también podemos ver como Western Union entonces puede ser como uh, un servicio que es un parte del banco, uh, puede ser separado. Difícil de ver pero tenemos la, una idea. Y cuando estamos en el campo, en un pueblo más uh, pequeño y no hay nada de, de puntos de negocios uh, podemos utilizar eso también para uh, encontrarlos en Mapillary, clicar la ubicación y leer uh, cuál tipo es. So, entonces un store, bam. no sé, eso es de, de automóviles, no sé, pero muy útil cuando estás en un pueblo, algún lugar por la primera vez que podemos ver dónde hay muchos negocios a agregar. Uh, otras cosas también, uh, los señales de tráfico. Uh, hay muchos aquí, todos son a veces el mismo, pero otra vez GPS, problemas, mucha variación. Uh, podemos utilizar eso a, a saber que debemos eh, agregarlo si no existe, pero es aquí. Con las imágenes podemos marcar como la dirección, en nuestro caso es todas sus direcciones, está bien. El tipo, eh, si sí, no es pedestrian, es un eh, luz de, de tráfico o señal, simplemente señal, y podemos ver las direcciones ya están aquí. Y, también podemos uh, marcar la distancia, uh, so, entonces hay, hay mucho y los datos de mapaleres son otra vez un, un guía para clicar y encontrar más de informaciones y podemos utilizar también los señales de tráficos con eso podemos encontrar como las reglas Uh, eso, uh, no, no U-turn, uh, no girar al, uh, a la derecha, uh, son mucho aquí también para las reglas y también si encontremos como un señal de uh, cruzando, podemos utilizar eso, clicamos. Ajá. Eh. Eso es un logo de negocio. Entonces, eso es un ejemplo perfecto donde necesitamos mejorar eso, enmarcar eh, que es un positivo o falso, pero no tenemos la sistema ya. Con eso quiero que el usuario puede clicar y mandar que no, no es correcto. Y al final, el otro es una señal de parar, de stop. Uh, es muy útil también uh, agregarlo como un node en uh, esa línea. Entonces, no hay mapa de error en esos calles y no podemos encontrarlo solo en la carretera. Ajá. So, aquí, stop entonces eso imposible haber en satélite pero automáticamente reconocido la materia digamos el eh, problema es claro entonces podemos utilizar eso si uh, queremos a marcar como um, sí, como de algo de noticias eh, muy small. Muy pequeño, pero si sí hay en otro billboard, entonces, como eso podemos marcar y también que están parte uh, del puente, puede ser eso, depende de la geometría. Mejor que eso es un uh, polígono. ¿Lo preguntas aquí? Una observación. Eh, viendo, viendo ese puente, es muy importante para que funcione el puente como tal para peatones, en este caso, debe estar conectado a la calle, ya sea la, a la calle principal, la terciaria o la residencial que está al lado, pero sí es importante que, que al final se conecte físicamente la, la, el graderío que, que aparece ahí ahorita, y a un footway, el footway al, a la calle. ¿Para qué funcione si no si no, no funciona? Digamos, para efectos prácticos, el, el lado superior que sí está conectado a la calzada funciona mejor que el lado inferior. Sí, podemos ver como en esta sección, otro lado puente, hay como escala eh, me parece... Parece que es, sí, es otra dirección, so, podemos editar eso, moverse aquí. Pero sí, también no hay nada de la ruta peatonal. Sí, hay muchas posibilidades como, como ver eso. ¿Y ¿Algo más? Ok, bueno, y voy a buscar un, un lugar más pequeño para ver con Mapadeli. Uh, okay. uh, uh, Mapadeli, let's go to, ok, Texas. Con los, uh, los datos abiertos, eso es un un parte importante también de rapid y eso vamos a, a mejorar también. Uh, ¿No? Es el nombre de... ¿tú? A ver, OK, esperaré con eso. Pero es una oportunidad perfecta para mostrarte un ejemplo de lo que vamos a mejorar con la eh, próxima versión de, de Rapid. Entonces, eso es Rapid de versión 1 eh, si quieres, Puedes participar en una, un programa de beta. So, eh, el regreso en ese momento, mapwith.ai slash rapid, aquí. Pero podemos ir también a mapwith.ai slash rapid. De 2 alfa. Entonces. A ver. en Esta versión, segundo, la cosa en ese momento que es mejor es la performance. Uh, estamos usando un, un poco de tecnología que está. Uh, Intentado por los, no sé, ¿cómo se llama? Como juegos, videos en, en internet. Y eso es muy efectivo para mejorar la velocidad de las aplicaciones de, uh, de los mapas también. Y con eso es más rápido todo para ver en un mapa. Uh, entonces podemos ver uh, los edificios. Muchos otros datos que en rapid version 1 eh, no funcionan uh, con eso, uh, en esa escala um, de zoom. Entonces, más cercas, funciona bien. Podemos ver más eh, datos y edificios cuando no estamos tan cerca también. Y eso es imposible en la primera versión. Con eso, la aplicación va a cambiar mucho. Eh, es muy, muy diferente del de editor ID, ID. Eh, porque ID no puede hacer tan mucho con los datos, eh, con los sistemas uh, ese este, este tema es mucho más rápido y con eso qu queremos hacer más, como más tipos de datos. Eh, un, como workflow de un, un método de trabajo más, más rápido también, uh, más funciones que son demasiado para IDE. Entonces, para mejorar la tecnología es importante aquí para nosotros, pero no podemos uh, ver más mucha diferencia entre eso y la otra versión en ese momento. Uh, estamos pensando en, en uh, como se dice, en realizar eso en público en casi dos o tres meses, pero todo el mundo puede usar esa versión de alfa uh, otra vez en, en esa dirección. Oh, aquí. Y. Si estás probando eso, eh, podemos ir también uh, a Github y tenemos uh, también en, en la aplicación hay un, uh, un botón para ir aquí, pero tenemos muchos uh, como reportes, uh, muchas ideas de los usuarios, como ti, en muchas uh, ubicaciones o so, aquí es en Brasil. Uh, aquí en Irán, uh, hay mucho, mucho, más páginas, cinco páginas. Christopher, ¿podrías pegar la URL en el chat, por favor? Sí. Uh, del, del, del GitHub y de... Ya puso sí. Map uh, with uh, ahí. Sí, eso es versión 2 y también GitHub. Aquí. Sí. y con eso... Mucho parece poco diferente. Uh, seleccionar un edificio, colores diferentes. Uh, en ese momento no es posible dibujar un polígono, rectángulos solo puntos y líneas. Uh, pero es un trabajo en progreso, ¿no? Pero ojalá que quieras uh, probarlo y sí, comunicar con nosotros Especialmente en GitHub con ideas o con problemas que, uh, que encuentras. Uh, sí, y en esa versión en el futuro, futuro también uh, queremos agregar más, uh, más de Mapeleri, uh, más opciones de encontrar errores que existen ya, uh, no de sus éditos, pero los en el pasado. Uh, que vamos a mejorar el, uh, ¿cómo se dice? la experiencia del usuario, los botones, uh, mucho más. Entonces, cualquier idea que, que tienes, uh, por favor, escribirlo en, uh, en GitHub. Eh, podemos discutir contigo y ojalá que podamos trabajar en eso. Solo quería aprovechar eh, ya que ya que estamos aquí todos invitar a todo el mundo a, a descargar la aplicación de mapillary a sus celulares para tomar imágenes que, que son muy útiles para todos entonces aprovecho la, la oportunidad para invitarlos a, a probar mapillary es una herramienta muy versátil y muy muy interesante fácil usar Sí, bien, por supuesto. Y la idea es que en el futuro Mapillary es una parte muy importante de crear un mapa abierto uh, de todo el mundo. Y porque estamos uh, los que son, estamos los desarrolladores de MapLary y también de Rapid. Uh, ojalá que podamos juntarlos para hacer un una aplicación perfecta para crear un mapa uh, solo, de la ciudad donde vivas y también de todo el mundo y con esos instrumentos uh, es muy fácil y si no uh, discutimos las ideas y problemas de todo y podemos trabajar uh, juntos en eso. Eh, por cuestión de tiempo, eh, ¿terminaste, Christopher, de mostrarnos todo lo que querías? Muy bien, por cuestión de tiempo, entonces, habíamos anunciado una hora y media, entonces, eh, vamos a acercarnos al final de la sesión. Adelante, si tienen más preguntas, eh, lo que yo quiero decirles antes es que vamos, entonces, a programar una sesión eh, por confirmar el próximo viernes a la misma hora para explicarles un poco más de OpenStreetMap y ahí podremos abrir unos proyectos para testear rápido eh, ya con nuestro acompañamiento, ¿no? Entonces, tenemos eh, tanto caminos como edificios en lugares distintos de Guatemala y ahí podremos practicar eh, de forma conjunta. Si les parece, eh, a todos los que sean inscritos les eh, enviaremos un email. Adelante si quieren hacer algunas más eh, preguntas a Christopher o comentarios, bienvenidos y bienvenidas. Eh, Franco, si gustas, luego César. Fantástico. ¿De, ¿De qué grupo eres, Franco? Ah, muy bien. En Perú, en Lima. Fantástico. Muchas gracias. César, ¿quieres comentar algo? Eh, gracias, Celine. Sí, eh, ahí a la par mía veo a Carlos Duarte. Carlos fue quien me motivó a participar en esta capacitación. Nosotros estamos por iniciar un proyecto de una evaluación post de plantaciones forestales y creo que ahí nos va a ser de mucha utilidad la configuración de los mapas para hacer su aplicación en recursos naturales. Muy interesante, absolutamente. De hecho, hay otras más tecnologías como MapSwipe que en ese momento estamos viendo eh, cómo aplicar al caso de la deforestación o de la, eh, pues sí, con deforestación también la expansión de, eh, de cultivos como de palma, ¿no? Eh, etcétera. Eso lo podremos discutir. Excelente. Gracias. ¿Hay algunas más preguntas o comentarios sobre RAPIDE? ¿O Yo aprovechando esta pregunta de César, Christopher, ¿tú sabes hacia qué otro tipo de objetos espaciales se encamina en estos análisis de inteligencia artificial? Tenemos caminos, tenemos edificios, ¿qué es lo que sigue? Por ejemplo, esto de estudio de las selvas, de la vegetación. Ah, sí, hay, hay muchas ideas, eh, ojalá que hay más de agua, agua natural. Eh, eso es muy raro en los lugares y similar al método de, de reconocer uh, caminos, pero para mí el que sigue es eh, todas las rutas pedestrianas. Eh, eso es muy importante para tener mapeleri, a producirlos, pero... Uh, tengo buenos resultados en ese momento y en el futuro yo necesito hacerlo uh, para funcionar en, en muchos lugares en todo el mundo. Pero he probado en México, he probado poco en como Miami, y en Francia, y ojalá que en el próximo año vamos a, hacer, vamos a verlos en OpenStreetMap y, y Rapid. ¿Qué pregunta de, de César? Adelante, César. Perdón, solo una última. ¿Podrían bajar los vínculos a la invitación que nos hicieron en el Gmail? Porque aquí se borran. Sí, los voy a copiar todos ahora. Gracias. ¿Alguna más pregunta o comentario? ¿Franco? No, no te escuché, Si ¿Sí ¿Podemos dar qué? Ah, muy bien. Si me lo puedes enviar a mí, la podemos colgar en la web, quizás, y podemos enviarles el vínculo a todos. ¿Les parece? A mí sí. Eh... Sí, puede ser de esa manera también, si no está demasiado pesada. Muy bien. Uh, ¿Kin? Ay, sí, por último, yo tenía una preguntita eh, con Mapillari. Mira, eh, se trata del mapeo interno en edificios con Mapillari. Es decir, por ejemplo, en, en universidad, en, quería mapear la facultad, pero claro, la facultad tiene varios edificios, ¿no? varios niveles, tiene tres, cuatro edificios, cuatro o cuatro pisos, entonces, yo me preguntaba si a través de Mapillari justamente podría tomar fotos, así como una, hacer un street view de esos cuatro pisos, ¿no? Porque no sé si la, el, el software lo debería correctamente al, al yo subirlo a, a Mapillari, ¿no? Es decir, habrían prácticamente cuatro líneas casi superpuestas, pero claro que representan distintos niveles, ¿no? O cómo debería, debería usar Mapillari si en primer instante quisiera hacer esto, si quisiera generar un street view de, de un edificio completo. O, o si sea, yo también ¿no? O sea, mapeo de, del interior o, o del exterior. Claro, del interior de un edificio. ¿no? Un, un edificio grande, tiene varios pisos, varios, varios niveles. Entonces yo quisiera tomar fotos, hacer un estate view de todo eso. Eh, pero claro, pues debería ser como Apillari o no ya. O abrir otra aplicación para eso. Claro, Indul creo que se llama. Sí, eh. Mapillari no es ideal para mapeando interior. Es muy difícil porque no hay mucho GPS. Cuando sí hay GPS, depende, un foto está bien, el próximo no. Entonces, no es ideal. Uh, recomiendo que si tienes una idea por un, un mejor método de hacerlo, uh, sí, partirlo con la comunidad, pero ya. Yeah. Por, por mapele, es tan difícil uh, ajustar la aplicación para ser ideal para el interior. Uh, entonces, solo exterior por mapele, y también es difícil uh, saber el nivel de piso. Uh, hay métodos, pero es, sí, en, en mi, mi mente es una aplicación diferente. Sí. Entiendo, entiendo, gracias. No, ¿No habría otra aplicación más? ...más desarrollada ¿no? para, para específicamente hacer eh, indoor mapping, ¿no? o aún no se, no se ha desarrollado una aplicación similar a, a Mapillari... ...pero aplicada a, a mapeo de edificios internamente. Era, eh, ¿Puedes repetir, Kim? No, no entendí si era una pregunta claro no sé si yo quisiera mapear así internamente hacer eh, sí. mapeo interno no habría una aplicación como mapear y para hacer eso ¿no? eh, yo desconozco no sé si alguien aquí conozca sé que hay aplicaciones no para hacer fotos de interiores pero para mapear interiores eh, indoor eh, creo que una aplicación así se llama pero no la uso alguien conoce algo más eh, no sé, pero podemos, podemos buscar y, y comentarlo en alguna otra sesión. Yo aprovecho esto, Christopher, para también preguntar si eh, imágenes, por ejemplo, tomadas con una GoPro eh, submarinas, es decir, que bueno, ya estamos fuera de la ciudad, estamos en, en ambientes naturales, pero eh, supongo que el GPS... Puede ser acertado porque seguimos en un espacio abierto. ¿Esto se puede subir a Mapillary para fines de monitoreo ambiental, por ejemplo? Sí, uh, es posible. Y en el pasado hay un grupo en los Estados Unidos, en uh, Seattle, que hace eso. Uh, oh. Se llama uh, Fish Views. Oh, wow, me interesa. Uh, <risa> también en la semana pasada un hombre en Canadá... Uh, no es submarino, pero en un, un barco hay muchas fotos en barco de en los valles y, uh, sí, oceánicos, para, un, un, para mostrar uh, como el, ¿cómo se dice, la playa y áreas cos, costales, no sé. Uh -huh. Pero sí, so, hay, hay muchos y sí es posible. La cosa más importante interior, exterior, submarino, es que hay un GPS preciso, o casi preciso, unos metros. Eh, eso crea una un buena experiencia para los usuarios que necesitan mirar las fotos en el mapa. Eh, si el GPS no funciona bien, es difícil para cualquier usuario utilizar las fotos. Eh, sí, es todo. Excelente. Um, muy bien, si, al, si nadie tiene más comentarios, yo creo que podemos cerrar la sesión. Uh, ¿Qué tal si prendemos nuestras cámaras un segundo, nos tomamos una fotito y um, les envió un email en unos minutos? Um, para darles las, uh, las URLs que se compartieron en el chat y uh, comentarles también que ya les habíamos dicho que podemos hacer una constancia sobre este curso. Entonces, uh, al mismo email que es el mío, donde les envié la invitación, pueden uh, enviar una respuesta, respuesta a quien, quienes necesitan esta constancia y les estaremos realizando. Muy bien. Um, Hay algunas más cámaras. O oh, ahí estamos. Listo. Soy súper fan de llamitas mapeadoras, por cierto. Me encanta. <risa> Carlos, perdón, ¿puedes volver a ponerla? No tome la foto. Un segundo. Listo. Listo. Muy bien. Muchísimas gracias, Christopher, eh, estaremos en contacto, si tienen más preguntas eh, después pueden escribirme y las escribiré a Christopher, seguimos así en contacto y pues que tengan un excelente fin de, de viernes y buen fin de semana. Muchos saludos gracias. a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Gracias. gracias. Saludos. Muchas gracias, feliz día.